Y... Es esa madre. Es es. Sofnia oh, que no se pierda la oh, costumbre. Oh, luego oh, dos dos oh, antes que salga el sol. Wow. luego bandas mexicanos siempre dándole el hombre Yo sigo la que película no, no, no. luces cámara. acción prendan otro pinche qué, gallo qué, que no se pierda la costumbre ya saben cómo ando todavía. Siempre estando, no, no. que son los que en mi camino no. han admirado, que ¿Qué? nunca me hicieron a un lado. Por no, no. el barrio me conoce como es el primo hermano. El pato no. borracho, malandro, drogado no. que solo en las esquinas se la está, está jugando. Que sigan alrando, no tengo descanso. El transaporto, mi trabajo. Mi traba. no. no le paramos, queremos largarnos bien cuajados. Sigo tirando de frente no. a donde quiera que ando. No. De pensamiento oscuro, ¿Qué? así la vivo que en mi, aquí barrio. mi barrio. No, no barrio. falta el ojo rojo, más prendió sí, la que tosé. La pongo en todas las posesiones a quien no me conoce. Andas criticando el jale si supieran como inicié. No me arrepiento de lo malo que no, se tuvo no, no, que hacer. Sin descanso alguno no, para lograr lo que, lo que soñé. Ya estuve en este camino ya sé lo que hay que hacer. Como se tiene que hacer, que no se debe de hacer. No es fácil el tiro para tirarle un jaque mate al rey. Subiendo de nivel con astucia y elegancia. Siempre traigo la sustancia para, para, para. Tú, lo que no se pierda la costumbre. Dos dos antes que salga el sol, locotes mexicanos siempre dándole lumbre Yo sigo en la película luces cámara acción mucha tumplón que no, no se, pierda se pierda la costumbre Luego otros dos antes que salga el sol, locotes mexicanos siempre dándole lumbre Yo sigo en la película luces cámara acción